Yo quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más Este problema es mi prueba, es dificultades a la meta llegar Yo creo en ver y poder lograr lo que nadie jamás hará Tal vez sea difícil el camino encontrar, pero mi sueño podrá alcanzar Y es difícil poder saber y conocer lo que muchos no pueden de no querer entender que esta vida una aventura es Y para ti es fácil solo tener una vida atada a lo desconocido Yo te admiro porque no te has atrevido a ir más allá A ti es tu destino Rompe ya las fronteras, quita de tu mente esas barreras Atrévete a llegar donde nadie ha llegado Brinca las murallas y deja tu legado Nunca olvides, promete ser el mejor lo llevas en tu sangre, tú eres un campeón El solo hecho de que hoy tengas la vida se mi No tenemos límites, ni somos tontos Lo que nos diferencia de, de los, los demás Que cumplimos sueños y los hacemos realidad Que nadie frustre tu camino Sigue adelante, que ese es tu destino Llegas muy lejos, yo lo sé porque sé Que si yo pude, tu lo No llames, fracaso a tu destino chat Ya, creo en ver y poder lograr, porque lo que nadie pasará Tal vez sea difícil el camino de encontrar, pero mi sueño podría alcanzar Ya, yeah.